Si el deporte es tu futuro, CESUR es tu presente. Inscríbete en el ciclo de Teco, Tafaz o Dietética. Tu ciclo oficial deportivo está en CESUR. CESUR Sevilla. Enseñanzas deportivas oficiales. CESUR. Para que seas lo que quieres ser.